Bueno, ha llegado el día, eh, nos vamos a la Winter. Hoy sábado estaré yo solito porque José tiene compromisos con Jesucristo Superstar y ya mañana, la última, la última cena, la, la última. Se, se aproxima la. la última cena y pobre pobre José que siempre lo tienen colgando para arriba y para abajo en la cruz, que, madre mía. Y nada, hoy iremos, iremos nosotros a la, a la Winter y ya mañana tenemos el... El show este que vamos a hacer de magia, el show no, vamos es a hacer un taller. taller. Así que nada, os iré sacando cosas de la winter a ver qué os parece y na, ya vamos camino para allá. Muchas gracias a la organización, a toda la gente de Murcia que habéis venido, que de verdad que sois todos encantadores. Muchísimas gracias. Un aplauso para vosotros. Ya tenemos aquí el chocolate que se ha fundido, ha pasado una noche y todo, y no sabéis enteros ninguno, ¿eh? ¿Sabéis dado cuenta cómo son las cosas? ¿Eh? Bueno, yo no sé si va a explotar o no Yo lo voy a dejar ahí a ver qué pasa Y si explota, pues ha explotado No pasa nada tren. Un tren, un tren Un tres. ahora lo vais a probar Él ha hecho también un montón de ellos Y luego le tenéis que decir a ver qué tal están a él Si están malos a él, si están buenos a mí ¿Vale? ¿De acuerdo? La estamos pasando, pipa. hemos estado viendo el show de filata. Pues y... bueno, eso, he enseñado, he enseñado eso básicamente. Nosotros eh, empezamos en YouTube hace 5 años. Cinco años. Eh, empecé yo solo, luego Jay se unió y metió el toque de humor y cambiamos el canal radicalmente. Y nada, pues básicamente venimos también apartados de retos, que hacemos, hemos hecho barbaridades con nuestro estómago. A vos parece un poco más desentrenado porque no retos, pero bueno, pero ahí está. Y nada, más que un truco para hacer, es un truco para quedarte lo que llamamos nosotros un troleo, para quedarte con la gente. Todo lo que hacemos es como. tienes que seguir mis instrucciones, este es más fácil. Tienes que poner las manos con los pulgares hacia arriba, así. Ya está. ¿Qué te ha parecido la Winter? Bueno, mejor que la Sandy. ¿Y Cartagena? Ah, Cartagena me ha Bueno, ya nos vamos a Palmería, hemos estado hoy con José, con Alba, con Pedro y con el pirata, Lo hemos comido, hemos estado haciendo cosillas y tal, viéndonos y eso que es un colega y, y nada, ya no vamos para casa, así que nada, subir este vídeo bueno. cuando se pueda. Bueno, solo dos cosillas que deciros para acabar este vídeo y tal.